I is my birthday, my, I remember. What am I weakness? Why am I depressed? Ay, cómo duele, flying pa'l oeste. Yo me despido de ti solo si dices que vuelves. Que yo no sé nada, pero ya lo sé, tengo de todo y de nadie, eso pa para comer. Estamos para joder a ti, cómo te va a mí, cómo detrás que son 4 3. Se ha enchufado una siete en su cuarto, chacho, dando un nivel que te va a doler. Se ha más que yo en el antorchu y enchufado se en la colé. A ver quién con bonas y así Los payos se tú con mocas y Las meto del todo, no casi No paris sin peri, que peli, pon dos aquí Ahora fumando más lento Ey. y eso que vivir rally Ey. No sé ti idiomas pero me hago el soco al pagar Miro al techo con cara de Humphrey Yo seré dos tetos en mi Cardi B Quiero pa' comer, no quiero mal vivir Tú para comer tienes mi panini Con carita de mani que está muerta como Marilyn te lo hago así pa' mí es funny shit ¿Qué vas a hacer si tu rap y shit? Rap shit. fucking rapper and fuck shit. No tengo hijos y papis y funny shit Why is my birthday? I remember Why am I weakness? Why am I depressed? Ah, como duele flying pa'l oeste Yo me despido de ti solo si dices que vuelves Canto que, que te pasa, okay, que hay amores, ¿Qué que te pasa o okay, que no llores, ¿Qué que te pasa o okay, que quieres, Catu que ando en casa con dolores, ¿Qué que te pasa o okay, que hay amores, ¿Qué que te pasa o okay, qué, que quieres, acá tomando casa, casi muere. ¿Qué que te pasa, o que que estoy muerto de pena, mi truco no frena, no puedo parar. Tengo que salir ahí fuera, avanzar, ver cómo se hiela y se vuelve un glaciar. Mi alma y la sangre en las venas pasea con ganas de hacerme vibrar Mi reina mora, pregunta qué tal Y yo fumo mora de apoyo moral yeah, yeah. Kari necesito ayuda No más, más copas, en el uh, uh, uh, Karin, necesito ayuda No una puta una loca que uh, decir Karin, necesito ayuda uh, No sé qué pasa, no ayuda No sé quién eres ayuda Hemos cambiado, no hay duda I is my brother my, I Why am I weakness? Why am I depressed? Ah, cómo duele, Flying palo este, yo me despido de ti solo si dices que vuelves. Pelo largo descuidado, loco peinado a de un lado, que está ahí entero rapado, hasta ahí la de soldado, barba larga de tirado, conmigo te voy Pero sigo con lo mismo de siempre. Dime qué coño ha pasado pa' que no estés a mi lado. No creíste en mí, tú creíste a la gente Dime cuánto me han tirado, dime cuánto me han portado. Perro ladrado no necesita diente tú, se respira en el ambiente Que no estamos bien, que tu gel no es suficiente Tú, siempre con la tontería Yo me despedí de ti porque dijiste que volvías I, it's my brother. Weakness. why am I depressed Ah, cómo duele Flying pa'l oeste Yo me despido de ti solo si dices que vuelves Ay, is my birthday